Buenos días, eh, Enrique Álvarez Ortiz, eh, representante de Pirotecnia Grupo ASA. Digo la misma necesidad y la preocupación de la seguridad de, pues, de nosotros mismos, de nuestros trabajadores. Se si ha hecho el esfuerzo de tener este, este tipo de instalaciones que a nivel nacional pues, son todas las instalaciones como la que contamos aquí en izquiahual En primeras de cuentas es estar alejados de la población, definitivamente. Uh -huh. Y ya dentro de las instalaciones, este cubrir ciertas distancias entre polvorín y polvorín. Aquí, como vemos, este, tenemos 14 módulos que están a una distancia que nos pide este, Sedena, eh, considerables. Pues vamos a entrar al taller 1. Aquí las medidas de seguridad son eh, contar con un tambo de arena, un tambo de agua, extintor, Pala, pico y una barra de corriente estática para que al entrar eh, descarguemos aquí toda la corriente que generamos, este, ya sea al el celular o bajar de un vehículo. Mm. Hay que frotarla para que no hagamos fricción a la hora de estar ya elaborando. Oh, las miren. Ok, ¿y la pala y el pico? Es por alguna emergencia, cualquier cosa, algo que se saliera de control, estar luego, luego, este, que no sea grande a un este, incidente mayor. Claro, claro. Bueno, entonces tengo que frotar el, el tubo. La barra, exactamente. Está. Esa es de cobre. Aquí en este módulo se fabrica lo que son los crisantemos, las tradicionales bombas que vemos de colores, uh -huh. que son estas. Anteriormente eran más grandes, hoy igual por seguridad, ya no hay espacio en las festividades, se han reducido a este tamaño, pero el efecto es el mismo y de mayor seguridad, de alguna manera. Claro. Esto va rellenado este, lo que iban los colores y lo que hace que explote arriba la, la y lucesita. Es pólvora. Exacto. Lo que les comentaba hace un momento. Estos son este, los cascos, este es lo que es la espoleta, lo que hace este, el tiempo de estallar de arras de piso para detonar en, en el cielo. Uh -huh. Y aquí estamos viendo este, lo que contiene lo que son los crisantemos, ah. que es lo que hace la abertura y, y el color. Ah, mire, este es, se podría decir que la... Este es semilla de algodón, es semilla de algodón. Ah, Impregnada uh -huh. con, este, con pólvora. Con pólvora y ya los colores, también. Ah, exactamente, los así es. Uh -huh. Esto es lo que lleva adentro de la bomba. Y ya de este proceso se procede a colocar algunos forros para tener la silla lista. Uh -huh. Para que haga presión y por seguridad y todo este. Sí, claro, claro. Y ya al término se coloca lo que es la mecha. Uh -huh. Y aquí es donde lleva la carga que hace que las impulse hacia el hacia hacia arriba. El cielo. Y este es por decir, una bomba ya terminada. Ah, esta ya está terminada. Este ya, ya nada más ustedes las colocan, por ejemplo, en los castillos. En sí, las sí, en, en las estructuras que deben ir, los morteros uh -huh. correspondientes. Uh -huh. Y hoy se está cuidando mucho ya este, materiales de bajo impacto, este, igual ya estamos incrementando este, materiales degradables, ya igual uh -huh. cuidando el medio ambiente, o sea, de alguna manera. Nos hemos claro. preocupado que nos cuesta, pero es un bien, o sea, para, uh -huh. para todos de alguna manera. Uh -huh. Aquí, por decir, nos encontramos la, la mecha. Que es esta, eh, la mecha negra, que lo tenemos aquí, que es todo lo que conlleva este lo que son los, los crisantemos. Cerillos, uh -huh. medidas, tiempo Lo que es la mecha, exactamente. Uh -huh. Así ah, es. Okay. Y cada módulo pues se trabaja diferente este producto. Uh -huh. Algunos productos son mejor de más riesgo, entonces este, se tienen separados. Algunos, a lo mejor por seguridad, no podamos, pero algo claro. sí. Donde podamos así entrar. Es, así es. Vamos. Nos encontramos ahora en el polvorín 2. Así es, así es exactamente. Y uh -huh. el mismo procedimiento: hay que contar cada módulo polvorín con su tambo de arena, su tambo de agua, eh, herramienta y el extintor y la barra de corrientes estáticas. Ok, vamos. En este módulo realizamos lo que es la mecha. Uh -huh. anteriormente la mecha era envuelta artesanalmente, manual hoy ya este, igual preocupándonos por todo, o sea, debemos ir al día no. se han incrementado estas máquinas para este la envoltura de lo que es la mecha que uh -huh. es esta que tenemos aquí ya, estos rollos ah, anteriormente teníamos que envolver una por una, dos metros de, de mecha y de papel y a mano y uh -huh. pues era un relajo, o sea, de alguna claro. manera Claro, y se llevaba más tiempo así, mire, es, ¿no? así es, así uh es -huh. y hoy se, nos hemos preocupado de ir este pues modernizando todo, claro. ir a la vanguardia ¿sabes? de alguna manera y, y facilitar este, el trabajo de alguna manera. Sí, el trabajo sí, y seguridad, sí. más o sea, la seguridad es uno de los puntos principales aquí, seguridad y respeto al, al trabajo que realizamos. Claro, el, todo el riesgo, ¿no? Así es. En estos momentos, ¿qué es lo que él está realizando? Ahí esa máquina es para eh, ya enrollar este cada rollo, eh, consta de 40 metros, entonces... Ya están listos para, este, para los castillos, para las luces donde van este, enlazadas las luces. La mecha va cubierta con un papel, un aluminio y dos cintas adhesivas. Ah, okay. Y aquí vemos ya el, el terminado. Ya lo tenemos aquí. Y como le comentaba antes, era manual y bueno, era un relajo ahora sí. Sí. Y hoy en día, este, ya, como le comento, hay que estar a la vanguardia y este, estamos incrementando estas máquinas. Es súper rápido, ¿no? Así es, así super es. Rápido. Es Muy lo bien. que en una figura, ahora están las lucecitas, todas van conectadas uh -huh. y con una mecha da inicio y es como encienden las las figuras. Limpieza, seguridad y todo son los dos puntos importantes de nuestros sí, es polvorios. Eso o sea, está definitivamente. Todo está... Este, cuidamos todos esos aspectos Tapetes de plástico Para igual este donde estamos en el área de trabajo No hacer fricción, se cuida todo, todo, todo uh -huh. Completamente Por eso es el tapete así de este material Así es, así es definitivamente uh -huh. Para uh -huh. cuando estemos laborando no haya fricción hacia el piso uh -huh. eh, Normalmente son zapatos que no sean de suela Para que no hagamos alguna fricción Ahora nos encontramos en otro módulo En el que yo veo que donde pisamos es como gravilla, gravilla es. Ajá, platiqué eh, de hecho, hay la seguridad de no tener este, pues, la maleza seca cerca de los polvorinos. O sea, evitar que se propagó un incendio por ahí pequeñito que no crezca. O sea, evitar uh -huh. que no crezca, que no nos cause este, daño alguno de alguna manera. Y uh -huh. todos los, polvor, los polvorinos son módulos tan delimitados con esta gravilla y una guarnición a la orilla de cada módulo. Aquí nos encontramos en el módulo de los molinos. Es donde se tritura el carbón para tener ya este, lo que es la pólvora. O sea, de alguna manera, entonces son los molinos... Donde de aquí parte para elaborar todo lo que son los castillos, las bombas, crisantemos. De aquí es el primer paso para este, la elaboración de los artificios. Aquí nos encontramos ahorita en el área de armado. Ya el, pasamos a los módulos donde se elaboran las luces, la mecha, la pólvora. Y aquí ya es, digamos, lo último. Ya el armado de lo que son los castillos. Aquí podemos ver, están colocando las luces. Aquí este, están diseñando una figura. Y aquí es donde se elabora todo esto. Yo he visto, cada día son más creativos ustedes, y de repente hemos visto, sí, que a veces hasta rostros, ¿no? En este caso, por ejemplo, de, de su santo patrono, pues hasta lo forman. ¿Las siluetas las hacen con esa varilla blanca que trae. Así es, ese es aluminio, son este es aluminio, es con lo que se dibujan las figuras, por decir aquí está figurando este... Una figura, ya están colocando ya lo que son las luces, la mecha, eh, diferentes figuras. Uh -huh. Hoy en día igual también hay este figuras en 3D, lo que son de bulto, todo eso, o hay uh -huh. mucha variedad últimamente. Claro, sí, Como podemos ver, creo. aquí está está todo. Uh -huh. Acá al fondo vemos ya estructuras ya formadas, es, es ah. ya para su castillo. Exactamente, ya son este diseños que ya tenemos y este e igual hay clientes que nos piden ay quiero un logotipo un diseño nuevo todo lo elaboramos uh -huh. como vemos estas figuras son en 3D todos podemos ver ya no la tradicional uh -huh. este planas. plana uh -huh. entonces como vemos este tipo de figuras uh -huh. y, y aquí hacemos todo sí la, la estructura es de madera de, de ya son de metal las estructuras uh -huh. ahorita uh -huh. se encuentran los camiones no las tenemos aquí pero ya las estructuras de los castillos son de metal Ah, ya, porque así pues las pueden reutilizar. ¿no? Así ¿también? es, así es. Se utiliza aluminio, se madera, todos, varios tipos de materiales. En los módulos que vimos eh, anteriormente vimos donde se elabora lo que es la mecha, es esta, que sí. es la que ya va conectada aquí, la pólvora, que son las luces, ya van llenas de colores y ya uh -huh. este está terminado. Uh -huh. ¿Quién es la parte creativa? ¿Quién, por ejemplo, decide los colores, las figuras, las formas que llevan cada uno de los castillos y todo lo que realizan? Pues aquí a la orden, no es por presunción. Ah, Definitivamente sí. este, el diseño, el ir innovando, el sacar nuevas invenciones, pues aquí es servidor. Muy bien, felicidades. Todo esto anteriormente teníamos que ir a elaborarlo este, a los lugares donde eran los eventos. Hoy por seguridad eh, hace uno el esfuerzo, ya se cuenta uno con vehículos para transportar ya todos los castillos armados y no tengamos ningún problema este, en los lugares de los eventos. Uh -huh. Ya nomás al evento llegamos a montarlo y... Y, y, listo. y antes también me imagino que los talleres pues no tenían tantas restricciones y, y se podían colocar en cualquier lugar. Así es, definitivamente, no había tanta restricción. Hoy han incrementado, pero es por el bien de uno, o sea, por seguridad. Claro. Aquí la palabra clave es seguridad más que nada. Pues ellos son grupo de pirotecnia ASA, a quienes agradecemos infinitamente que nos hayan recibido Hoy aquí en su taller nos encontramos en la bodega, como ya lo dijimos, en donde se elabora todo Pero primero que nos cuente cómo es que inicia ASA, quiénes conforman este grupo Exacto, pues esto ya es de generación en generación, desde mi bisabuelo, uh -huh. mi abuelo, eh, mi abuela Y grupo ASA, nace con mi papá, uh -huh. eh, él decide formar ya su propio este negocio en 1972 él ya tenía el conocimiento anteriormente pero en 1972 decide este formar su propio negocio dijéramos la, la pólvora le vamos en la sangre y pues se hereda de generación en generación y pues aquí estamos trabajando ya la cuarta generación y ya viene la quinta generación laborando este la pirotenque cuántas personas conforman Grupo ASA Grupo ASA eh, es mi hermano eh, ahorita este digo este desafortunadamente este dos de mis hermanos ya no están ni mi papá y ahorita estamos al frente este un hermano y yo al frente de grupo ASA. Uh -huh. están al frente pero como lo vemos aquí este a espaldas tenemos a personas trabajando yo sé que pues se requiere no cierto personal para así de es definitivamente pues, hoy este necesitamos de personal porque sin ellos igual pues no haríamos todo lo que hacemos. Eh, por eso es un grupo, un equipo, o sea, de alguna manera donde estamos involucrados, ya está involucrado mi hijo, familiares, primos, todo y los trabajadores que están aquí, colaborando. Este, Para quienes trabajan, ¿qué es exactamente el, el servicio que ofrece? Pues las fiestas patronales, eh, de ahí digamos también 15 de septiembre, eventos cívicos, eh, eventos culturales, hoy dijéramos la piroteña. Tiene un arraigo grandísimo, tan es así que es es un lujo hoy en día. Hoy vemos unos Juegos Olímpicos, unas Olimpiadas, un fin de año y el lujo es la pirotecnia. Trabajamos hoy sí en varios estados, en grandes ferias y la verdad pues por todos lados andamos. Pues hay varios eventos, de hecho hemos participado en concursos nacionales, en exhibiciones. Hoy, este año, el año pasado... En octubre trabajamos en Almoloya de Juárez, fuimos a hacer una exhibición donde hubo este, participantes de varios estados, de otros países, y la verdad hicimos un buen papel. Mm -hmm. Y bueno, aparte también, pues ahorita ya, ya se viene la fiesta, que va a ser allá en, en el Calvario, ¿no? Entonces, pues ya están preparando su castillo, participan varios grupos. Así es, ahorita se viene la festividad de San Juan de Dios, que... Es nuestro patrón ahora sí de los pirotécnicos y hoy sí este lo hacemos con mucha fe y este año cumplimos 53 años de esa festividad donde participan otros grupos pirotécnicos que nos unimos este, para venerar a nuestro patrón. ¿Cuántos grupos estarán participando? Y háblenos acerca de esta festividad. Ahorita van a participar cinco grupos de pirotecnia el día 8 de marzo. Eh, todos hoy sí este aportando su pirotecnia y son varios castillos. Cuando hablamos de pirotecnia muchas veces como que nos asusta, ¿no? como que decimos no es que es súper peligroso, desde quienes realizan la labor hasta pues cuando estamos presenciando algún evento en el que hay pirotecnia. ...háblenos acerca de, de, de todo lo que implica eh, este trabajo que ustedes realizan. El primer punto es la seguridad. Y como podemos ver aquí, contamos con unas instalaciones alejadas de la población. Primer punto. Eh, e igual en las instalaciones, contar con varios módulos... ...para este, tener a lo mejor alguna persona nada más laborando en un solo módulo... ...y no uh -huh. tener este, el amontonamiento. Ah, vamos, va a haber mucha gente en un polvorín y por seguridad nada más una persona por módulo. Eh, e igual, nosotros nos ha afectado mucho a la pirotecnia lo que es la juguetería, uh -huh. la juguetería, porque la juguetería pues llega como todo, de importación, entra por muchos lados, desgraciadamente lo manipula gente que desconoce, se vende a lo mejor en la tiendita, en el mercado, y quienes lo consumen desgraciadamente son los niños, uh -huh. y sin ninguna explicación, entonces en ese sentido nos ha afectado mucho este, la juguetería, Aquí, por decir, para nosotros, este, los castilleros, pues el riesgo lo tenemos aquí, en, en, en, en los polvorines. El riesgo es aquí. Ya en el evento nosotros mismos montamos lo que son los castillos, los espectáculos de luces. Nosotros mismos lo manipulamos sin ningún problema. Ya en el evento, los castillos, pues, eh, si llega a arder antes de tiempo, a lo mejor, pues es, funciona como es y no causa mayor daño. Lógico, se cuida todos esos aspectos este, en los municipios, este... En otros estados nos coordinamos con Protección Civil para ver las áreas donde se montan los castillos. Estamos regulados por Sedena y ellos este, nos hacen inspecciones periódicas para ver la, que contamos con la seguridad, que contamos este, con la contabilidad de productos, este, tanto como cuando llega la materia prima como el producto que sale ya terminado. O sea, llevar un control, que no haya fugas, que no haya robos, que no haya una mala manipulación. Mucha gente depende de la pirateña externa e interna. Externa, podríamos decir, desde la gente que se dedica a juntar lo que es la vara para los cohetes. Hay gente que se dedica a hacer el carbón para la pólvora. Hay gente que se dedica a hacer los cartuchos para las luces. Hay gente que vende la materia prima, como son hilazas, papel, todo eso. Entonces aquí depende mucha gente de la, de la piroteña. Y ya, digamos, la interna aquí, que somos, o sea, nosotros que estamos al frente, nuestros trabajadores, es bastante gente que depende de la pirotecnia. Todo va evolucionando y de repente vemos los piromusicales que son tan atractivos. ¿Ustedes también realizan eso? Definitivamente aquí lo trabajamos. Eh, los compañeros igual de aquí de Miskiahuala, todos ya elaboramos este, piromusicales, que pues es lo que está de moda hoy en día. Y como re soy repetitivo, este, aquí estamos a la vanguardia, este, estar, este a nivel mundial, vemos pirotecnia, un fin de año, un 15 de septiembre, un, unas olimpiadas, el lujo es la pirotecnia. Definitivamente. Pues aprovechando ahora sí aquí la, la visita, la entrevista, queremos este, invitar este, a toda la gente a donde llegue esta este, transmisión, a invitarlos a nuestro festejo el día 8 de marzo, en el Calvario, Misquiahual Hidalgo. Que es nuestra ofrenda que hacemos cada año a nuestro patrono San Juan de Dios, donde eh, cada año o sea, se quema una gama de pirotécnica. Eh, definitivamente, todos ahora sí quemamos lo mejor e invitamos grupos musicales, bandas de renombre. El día 8 es el día fuerte, digamos, es cuando se queman todos los castillos. Eh, tenemos grupos, eh, bandas. Eh, normalmente el horario es a las 10 de la noche, esperamos a, a todos por ahí en el Calvario para. De hecho, este, hacemos partícipes a todos, a todos, a nuestra acción de gracias que hacemos a nuestro santo patrón San Juan de Dios. Son Están todos invitados a las festividades de San Juan de Dios.